Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz miércoles para todos, iniciando nuestro mes. Qué bonito que podamos, en la santa presencia del Señor, del Señor iniciar nuestra jornada, iniciar este mes en el tiempo de cuaresma providencial que el Señor nos regala. Vamos a ponernos en la santa presencia del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy miércoles, mis queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. Como en cierta ocasión la multitud se congregó alrededor de Jesús, empezó él a decir, esta es una generación que está enseguecida. Pídenos milagro que me acredite, pero no se les va a conceder más milagro que el de Jonás. Porque si Jonás fue como un milagro para los habitantes de Nínive, un milagro será el hijo del hombre para esta generación. En el día del juicio la reina del sur, se, encargará, se encarará con los hombres de hoy y los hará condenar porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno que es más grande que Salomón también los habitantes de Nínive se encararán en el juicio contra esta generación y la harán condenar porque ellos volvieron a Dios al oír la predicación de Jonás y aquí hay uno que es más grande que Jonás Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Uy, mis queridos hermanos pues escuchar esta palabra debe ser para nosotros un jalón de orejas porque a veces en medio de todas las cosas que vimos, les dijimos pruebas milagros, ay ah, señor, saname esta enfermedad solucioneme este problema y a veces buscamos a Dios más por interés y no por amor y por eso el Señor dice, no se le va a dar más milagros que ya el milagro está delante de ustedes y, y, nos, y habrá otros que nos van a encarar y nos van a hacer condenar porque sin tanta cosa decir, y oraron bien y nosotros, con todo lo que tenemos, cuaresma, palabra, caristía, amigos, hermanos, director espiritual, en fin, tantas bendiciones, tantos milagros y a veces pidiendo más. iniciamos este mes con fe, con el buen propósito de hacer las cosas bien, con el buen propósito de agradar a Dios. Les recuerdo seguir orando por los sacerdotes de la diosis que estamos viviendo en nuestro retiro espiritual. Un abrazo para todos. Que Dios nos los